Hola, soy Sweet y estoy aquí para hablaros de mi reciente experiencia en la llamada fiesta de Insta. <tose> Para bueno, no decir que este año es la primera vez que me he de instituto y que la fiesta mola bastante. Fue el pasado 31 de enero, día de Don Bosco, porque sí, mi colegio celebra Don Bosco. Sí, voy a colegios religiosos, no soy creyente, pero como si fuera una budista, ¿sabes? Que a mí ni fu ni fa. Bueno, lo importante es la fiesta. No era para nada religiosa, ni mucho menos. La verdad es que habían cosas bastante divertidas. Había un montón de actividades como tirulina, te daban chocolate, ¿sabes? Todo el chocolate que quisieras, pues te lo daban, te lo daban tío, chocolate desecho <risa> pero qué es esto, chocolate desecho, ¿Es ese es el sueño de cualquier chica, tío. De cualquier chica, no de cualquier ser vivo en este mundo. <risa> pero no había planes, eh? o sea, me parece muy mal, me parece fatal esto. También había más juegos como el Twister que bueno, eso lo hice en mi clase, porque si no aparte de la tirulina y el chocolate, no sé qué más había. Y tengo unas amigas muy guays que ven mi canal de YouTube. Hola. <risa> Y, y se han aprendido mi canción del final, ¿sabes? O sea... Ole, ole. <risa> ¿Y os dejo el vídeo? ¡Suscribiros al canal suscríbete, de la suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Su canción, suscríbete! ¡Su canción! Eh. ¡Suscríbete! ¡Y dale al like! ¡Y no te olvides de los favoritos! <risa> Donde yo quiero llegar, como buena friki de los videojuegos, entre otras cosas que soy, es que hacían un torneo del League of Legends. El, el Insti, tío. Es un bestial, tío. es bestial. Pero el torneo de era por la tarde, aún estamos por la mañana. Pero no os preocupéis, porque por la mañana también había League of Legends. Igual que. Y por aquí os dejaré las grabaciones que hice cuando estaban jugando al lol por la mañana. Este es Sobre un todo LOL. La por y aquí Hay mucha gente que está viciada lol. Y sí se me oye. Y antes a ver. Aquí había una pantallita y estaba proyectado este ordenador, pero ya no. ¿Tú, o sea, ya está, es que... ¿Y si pongo las caras borrosas? Me da igual, es yo grave, me da igual. Pero da igual, da igual da Siempre personalizadas de 5 versus 5, porque máximo te dejaban 20 minutos y si se estiraban un poco a media hora. Por eso eran personalizadas, o sea, no te podías poner ahí a jugar y hacer que y quedarte y todo el rato ahí sentado como un viciado. La verdad es que estaba bastante bien organizado. Y pasamos al horario de tarde. Irme a la isla a comer unas hamburguesas del, del Burger King. Empezamos a ir otra vez al Insti para jugar el torneo del LoL Lo cierto es que éramos cinco personas, pero como siempre, hay fallar o no. Entonces al final se montó un follón y vamos a no participar, pero al final participamos, porque a mí me hacía bastante ilusión participar, la verdad. Participar, participar. Pues vamos a jugar. Y es un no sé qué, quién es la no sé cuántos. Y ganamos, sí, tío. Javi, me nos llamamos los ñordos, ¿vale? Pero ñordos significa mierda grande ¡Hola, oh, tío! ¡Qué nombre más feo teníamos! Total, que después de ganar esa, nos tocó jugar contra unos platinos Y es uno... ¡Oh, no, tío! ¡Oh, no! ¡Somos todos plata, tío! Yo estaba en bot y lo cierto es que ganamos bot Porque nos dijeron que eran los más malos, eran los únicos que no eran platinos sí, Y ganamos bot, pero nosotros otros un pam pam pam mi y sí, al final perdimos contra los platino Después nos tocó jugar una ronda eliminatoria con unos que eran todos bronce y algunos ir a nivel 30 Así que ganamos y nos colocamos terceros de 8 equipos No está tan mal, cabe decir que todo esto lo organizó un alumno Así que si queréis jugar un torneo de LOL en vuestro inertie, escuela o lo que sea Alguien que sepa cómo configurar los ordenadores Y GG Worldplate well Suscríbete y dale a like